Hola, mi nombre es Cristian Escobar, me conocen como Cris Papita. Yo me gradué aquí de la UFM de odontólogo y ahora me dedico 100% al arte. Yo quería ser feliz a toda costa y eso significaba seguir mis sueños y mi pasión. Así que decidí dejar la clínica para poder dedicarme 100% al arte. Y esto realmente nunca lo hubiera logrado si no hubiera hecho una mezcla perfecta entre la disciplina y la pasión. Qué gusto tenerlos a todos por acá y gracias por la invitación de poder venir a, a mostrarles y a contarles un poco sobre mi vida. Como el video eh, mostró, yo soy exalumno aquí de la, de la Universidad Francisco Marroquín, pero ahora me dedico al arte, entonces yo les voy a contar un poco cómo llegué a este punto, cómo ahora me dedico a hacer algo que me hace extremadamente feliz. Esta es una imagen en la cual estoy en mi, en mi estudio. Y me dedico al hiperrealismo. El hiperrealismo es una técnica de arte en la cual se trata de maximizar los detalles. Se trata de llevar al límite el, el detalle, pero eso se requiere de mucha paciencia y, sobre todo, de mucha observación. Y todo esto lo fui aprendiendo en base a, pues al, al transcurso de mi vida, de, de muchas experiencias vividas, pero sobre todo de, de la educación que he recibido durante todos estos años. He expuesto en Venecia, en Milán, en, en Bélgica, en, en Miami, Nueva York, en India también, y también en Guatemala. Y este bagaje de viajes y de experiencias ha logrado hacer pues, la persona que, que soy ahora y pues puedo venir a contarles un poquito de lo, de lo bien que me la ha pasado, porque realmente les puedo decir que todas estas experiencias de vida han hecho una, una vida muy linda en la cual pues no puedo decir nada más que me la he disfrutado bastante. Bueno, un poco sobre mí. Nací en 1982, ya voy a cumplir 40 años este, este noviembre, el 3 de noviembre. Y bueno, me estudié toda mi vida en el colegio, liceo Javier. Me gradué en el 2000, justamente cuando ustedes estaban en, como están ahorita en esta en esta época que es las épocas más memorables. Realmente mi vida en el Javier fue maravillosa. Hasta la fecha tengo mis mejores amigos siguen siendo del colegio, los cuales pues ahora ya son grandes empresarios y, y manejan muchos muchos tipos de emprendimientos. Pero es en este momento el cual están ustedes ahorita donde pueden realmente for formar esos lazos, esos lazos de amistad. Así que pásensela bien, estudien, ¿verdad? Pero el colegio se pasa muy rápido. Y cuando ya llegan a la universidad, cuando sienten ya están trabajando y van a recordar esta época del colegio como algo realmente maravilloso, como años dorados. Ustedes ahorita están haciendo su propia historia. Así que creo que es el momento perfecto para que puedan eh, unir estos lazos de amistad. Grado en el colegio... Bueno, tenía que, tenía que estudiar alguna carrera. Yo siempre supe que, la, que las ciencias me llamaban mucho la atención. Tengo familia de odontólogos y médicos, entonces yo sabía que la rama de la biología y la medicina era, era mi lugar. Me encantaba, me ha encantado siempre la, la, el cuerpo humano, cómo funciona. Me parece realmente que es una máquina perfecta. Así que decidí estudiar odontología. En realidad, como les digo, yo realmente nunca tuve o nunca vi la opción de estudiar algo más. Miraba a mis papás que eran dentistas y decía, bueno, la verdad es que les va bien, eh, trabajan lo que les gusta, pero también tienen tiempo de hacer sus hobbies. Así que ingresé a la Facultad de Ontología aquí en la UFM y también fue una experiencia realmente maravillosa, mucho aprendizaje. Fueron años en los cuales de mucho esfuerzo, porque la carrera no es una carrera fácil, pero esto nos va formando el sacrificio, el esfuerzo, el desvelarse, el estar atentos, el, el poder aprender y saber que cada vez aprenden cosas diferentes es, es maravilloso. Y por supuesto, pues también fue una época muy linda en la cual hice muchas buenas amistades. Aquí en la U realmente fue, la, fue mi vida. Yo pasaba más tiempo en la universidad que en mi casa. Así que la experiencia de poder haber estudiado aquí en la U fue, fue realmente muy linda. Les diría que tan linda como haber estado en el Javier. Les digo la verdad, fue una mezcla perfecta. Haber hecho este cambio. Y es más, muchos de mis amigos también estaban acá. Así que fue una experiencia maravillosa. Habiéndome graduado de dentista, dije, bueno. Quiero hacer una maestría, quiero, quiero seguir estudiando porque el conocimiento. No se escuchaba una vez un, pues, un dicho que dice el conocimiento es poder, pero yo no lo veo tanto como poder, sino que para mí el conocimiento es libertad. Así que yo quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo para poder llena, seguir llenando de mi, mi, mi mente de conocimientos y eso me hiciera ser una persona más libre, con más, eh, más derechos de poder escoger lo que, lo, lo que yo quería hacer en mi vida. La carrera de ontología para mí fue un, un parteaguas, fue un punto de, de quiebre, por así decirlo, porque ahí empecé a descubrir que a mí realmente me encantaba el arte. Que yo realmente sentía una inclinación muy, muy fuerte por, por el arte. Y vi la ontología como una escuela de arte. ¿Por qué? Porque el, tanto la ciencia como el cuerpo humano están de la mano. Al final de cuentas, el arte es esa mezcla entre ciencia y la ontología más aún, porque todos muchos detalles, ver colores, escoger eh, diferentes formas, pero sobre todo el trato con las personas. Es un contacto con el ser humano, así que para mí es la carrera perfecta. Así que estudié, decidí estudiar prótesis dental. Pero yo que no solo quería estudiar, yo también quería vivir un poco, ¿verdad? Yo quería también estar en contacto con nuevas experiencias, poder disfrutar de la vida, porque al final de cuentas se trata de eso también. No se trata solo de cerrarnos a estudiar como ratones de laboratorio, sino que trata de ir llenando esa maleta de, de experiencias. Así que me fui a Brasil, estuve tres años en Brasil estudiando la maestría en prótesis dental y cuando estaba allá... Me di cuenta que mis profesores todos eran artistas, eran fotógrafos, o hacían un poco de escultura, o les encantaba pues, de quedarse en la parte de la ontología, pero toda esta parte del color y la luz, me, era, ellos eran muy vivaces en este, en este aspecto. Y por supuesto, ¿verdad? Me, me dediqué a surfear, conocí mucha gente, eh, viajé, fue una la, la de las experiencias que también me dio la maestría, así que, estos estudios combinados con una experiencia de vida hacen que realmente seamos profesionales completos, profesionales que podemos da, aportar algo a la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una, una, una cartera, por así decirlo, de, de, de vivencias compartidas, y eso nos hace personas muy felices. Así que regresé a Guatemala con muchos deseos eh, de no solo incurrir en el arte, sino que todo en la ciencia, porque me di cuenta que la ciencia y el arte eran muy importantes, Estudié, fui profesor aquí en la universidad durante cinco años de anatomía humana y ya yo seguía en ese momento cultivando más, aprendiendo mucho más sobre el cuerpo humano. Aquí pueden ver unas fotos mías cuando estaba en la universidad. Ahora, esta facultad, ya, la, donde yo estudié, no existe. Ahora tiene un campus nuevo que está precioso. Por si también da una vuelta por ahí, algunos de ustedes quieren estudiar ontología. Así que fue una carrera muy linda, fue una experiencia maravillosa y yo sabía que tenía que dar algo más. Yo no sé, yo no. no yo no me sentía tan cómodo solo estar encerrado en la clínica. Yo quería, tenía la necesidad de poder expresar algo más. Así que en ese momento no era el arte todavía. Se me ocurrió ser científico, poder aportarle a Guatemala un medio de comunicación que pudiera ser una plataforma para poder escribir artículos científicos de alta calidad. Así que durante 10 años fui director y creador de la revista Entente, que es una revista científica. La publiqué tanto en Guatemala como en El Salvador. Y de repente, de repente, un día de tantos, hice, bueno, estaba, imagínense, tenía dos clínicas, daba clases en la universidad tres veces por semana, viajaba a El Salvador cada, por lo menos cada diez días para ver el tema de la revista, estaba a tope, y, pero ya estaba pintando, ya llevaba algunos años de pintar un poco, ¿verdad?, Estando en ese momento con tantas cosas, y la verdad es que les digo, todo estaba trabajándose de maravillosa La revista estaba en su mejor momento. La clínica acá estaba cada vez más con pacientes. Estaba trabajando muchísimo. Y me convencieron de hacer una exposición. Así que con todo eso, ahora súmele, tener tiempo para poder pintar y poder cumplir con la meta de poder hacer una exposición en Guatemala. Era la primera vez. Yo nunca había expuesto, pero me dieron la oportunidad de hacer, hacer una exposición en Galería del Ático. Y era mi primera, pero también iba a ser Completamente individual, no iba, no iba en ese momento una exposición colectiva sino que era solo yo. Ya se imaginan esa carga y esa presión. Pero cuando estaba haciendo todas esas diferentes facetas me di cuenta que en el momento donde yo más era feliz era siendo artista. A todas me gustaban porque todas esas facetas me encantaban, pero siendo artista era como realmente yo me sentía yo. Era 100% feliz. Así que de repente un día dije, se acabó, se acabó todo. Me retiro a mis 35 años, imagínense retirarse a esa edad y decir, me voy a dedicar a pintar. Todo el mundo pegó el grito en el cielo, por supuesto, porque ya se podrán imaginar a los pacientes como, ¿qué va a pasar conmigo? Eh, renuncié a la universidad, por supuesto, con, con todo el cariño del mundo. Eh, renuncié a una clínica, solo me quedé solamente con una, nada más, para poder seguir teniendo fondos, para poder trabajar y poder invertir en mi tiempo, que era ser artista. Estaba a punto de casarme, entonces ya se imaginarán, era, era un momento crucial, pero yo dije, no me importa. Yo voy a hacer ese cambio, me voy a retirar a los 35 años, habiendo estudiado tanto y habiendo trabajado tanto y he logrado tantos emprendimientos, que me voy a dedicar a mi propio em emprendimiento. Así que, en, en una de tantas ideas a surfear, que me, me encanta surfear, lo decidí y dije no. Ya había tomado la decisión, pero no había dado el paso. Así que dije me dedico a esto, voy a volverme artista. Así que así empecé, eh, empecé teniendo una, como les digo, empecé con un, mi clínica nada más, trabajaba solo medio tiempo, pero yo empecé a trabajar para perseguir mis sueños, para buscar en ellos ser libre, feliz y soberano. Porque esa es la meta, al final de cuentas, se trata de ser felices. No matter what, porque no, no bueno, todos tenemos alguna creencia, o puede que sí, puede que no que en el afterlife, en la, la, la próxima vida, va a haber eh, algo más, pero no lo sabemos. Lo único que tenemos como verdad es el ahora. Nada más, somos dueños de nuestro presente. ¿Y por qué no ser felices entonces? ¿Por qué no vamos a decidir hacer algo que nos encante? Así que fue, así fue. Me tiré al agua y decidí hacer lo que más me gustaba. Y fue una etapa maravillosa, porque fue una etapa de autodescubrimiento y sobre todo fue una etapa de crecimiento quitarme el Cristian Escobar de antes y renacer en alguien nuevo, en alguien feliz, en alguien no es que no sea feliz antes, simplemente no era posiblemente mi camino, a pesar de que les digo, jamás, jamás, jamás, jamás hubiera podido llegar a ser artista si no hubiera estudiado una carrera profesional. No lo hubiera hecho nunca. Es más, si volviera a rezar el tiempo y pudiera decidir qué hacer, ya siendo artista, volvería a estudiar otra vez una carrera y volvería a sacar de nuevo una maestría porque el conocimiento hace que nosotros alcancemos todo lo que querramos alcanzar. Así que, ¿cuál sería la receta para poder eh, decir que tenemos éxito en nuestra, en nuestra vida profesional? No importa la que sea. Al final de cuentas, se trata de ser felices, como les mencionaba. Primero que nada, confianza en uno mismo. Nadie va a poder confiar en ustedes si ustedes no confían en uno mismo. Tienen que tener fe en ustedes. Tienen que saber que ustedes son los dueños de su propio mundo, de su propia realidad. Ustedes son personas que ahorita están construyendo su propia vida. Imagínense qué dicha, qué envidia de la buena estar construyendo ahorita, en esa etapa, que ustedes posiblemente crean que no, pero ahorita están formando, terminando de formar sus valores, están terminando de formar lo que les gusta, lo que no les gusta. Sus, sus sueños están terminando de fraguarse y ya solo es momento de materializarlos. Así que confíen en ustedes, confíen en lo que quieran hacer, porque, son, como les digo, son dueños de su propio mundo. Descubran sus fortalezas y maximícelas. ¿Qué quiere decir esto? No sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mí me pasó. Por lo menos yo era pésimo para matemáticas. Muy malo. Y tuve clases de matemáticas desde el primer curso hasta el primer año en la U. Y pregúntenme algo si sé algo. No, no me acuerdo de nada. Pero era muy bueno para artes plásticas. Entonces, ¿qué pasaba? Como no era muy bueno para matemáticas, le metí mucho esfuerzo a las matemáticas, pero dejé el arte por un lado. Así que si ustedes son buenos en algo... Maximicen eso que sea bueno, no lo dejen, ah, como soy bueno no importa. Vayan ahí, porque ese es el lugar, si son buenos en algo les encanta, es, el universo les está mandando esa señal, es ahí el camino que tienen que seguir. Por supuesto, todas las materias son importantes, todo sirve al final de cuentas, pero eso, ese, ese, ese gusto que tienen por alguna materia o por algún camino, ese es el momento, ese es el lugar, ¿verdad?, al que tienen que ustedes que perseguir. Para mí no existen las debilidades. No hay debilidad, ustedes no tienen debilidades. Para mí simplemente eso que son, tal vez no son tan fuertes, son oportunidades de crecimiento. Son oportunidades para ustedes evolucionar, para poder mejorar. Así que son personas completamente eh, capaces de poder eh, exponenciar quiénes son ustedes ante el mundo. Y por favor, no le hagan caso a personas que, que tienen miedo. Existen muchas personas miedosas que no se atreven a dar al paso, que no se atreven a confiar en sí mismas, que les van a decir no, no podés, simplemente porque ellos ven reflejados una frustración en la cual ellos no sienten el valor de poder avanzar. Así que ustedes, por supuesto, como lo hicimos, regresamos al primero, que es confianza en uno mismo, ¿verdad? Y no hagan caso de esto, eso es un consejo que de verdad que se lo doy con todo el corazón. Así que, ¿cuál es para mí, como Cris Papita, sería la receta perfecta? Primero, tener pasión. Porque si tienen ustedes pasión por algo, van a sentir que nunca más están trabajando. Por eso yo les digo, yo sentí que me retiré a los 35 años, dejé de trabajar, me dediqué a mi pasión, que es pintar. Y ahora paso mucho más tiempo metido en el estudio de lo que pasaba entre la universidad, dos clínicas y la revista. A veces pinto hasta 12 horas al día. Y no siento el tiempo, siento que estoy completamente empapado. Tener disciplina es importante porque la inspiración va a llegar, pero que los encuentre trabajando. Tienen que tener un orden, tienen que tener una estructura. Ser artista no se trata, wow, tengo, yo me inspiro a las 2 de la mañana, entonces no, no es así. Es la pasión bien dirigida, una pasión bien encarrilada, es el fruto del éxito. Y mente positiva todo el tiempo. Llámenle fe, llámenle mente positiva, llámenle una imaginación súper vibrante, como le quieran llamar. Pero tienen que tener fe, tienen que ser positivos en saber que lo van a lograr, porque si ustedes ya pensaron en algo y en su imaginación, en su mente, ya lo vieron, ya se vieron ahí, ya se vieron ganando ese puesto, ya se vieron recibiendo ese premio o siendo felices, esa realidad ya existe en un futuro próximo. Así que solo de llevarla a cabo con mucho esfuerzo. Y sobre todo trabajo en equipo, ustedes no están solos. Yo le digo, yo paso pintando dos horas al día solito en mi estudio, pero yo no soy solo. Yo tengo apoyo de mi familia, tengo apoyo de mis amigos, tengo apoyo de la gente, mis coleccionistas, tengo apoyo de mis patrocinadores, de la gente que le gusta lo que hago. Entonces, por ningún momento tenemos que ser soberbios, pensar que somos los únicos, porque todo es un trabajo en equipo, todo el tiempo. Son algunas de mis obras... Y entonces, ¿cuál ha sido el proyecto más grande que he hecho hasta el momento? ¿Cuál ha sido el proyecto más ambicioso en el cual he tenido que salir de mi zona de confort y poder dar el paso para poder alcanzar este sueño? Y ha sido pintar este mural, que mide 7 metros de ancho por casi 3 metros de alto. Pero no solo era pintarlo, yo quería poder exponer esta pieza en uno de, eh, de, los, de los eventos más importantes del mundo, que es la Bienal de Venecia. Y como les digo, fue un reto enorme porque primero no tenía el tiempo para pintar la obra, no tenía los recursos para pintar la obra y tampoco tenía ni la oportunidad de poder estar en la Bienal. Entonces, desde cero empecé a trabajar en ello. Primero encontré al patrocinador que quería producir la obra, que me tardé casi 10 meses en hacerla. Imagínense estar 10 meses pintando de 10 a 2 horas diarias solo a esto. Teniendo que pagar todas las cuentas, porque obviamente el arte no se, no se vive del aire, ¿verdad? Pero ese era un 50%. El otro 50% era poder estar en la Bienal, poder enviar las cartas, mandar el proyecto, que me aceptaran y poder encontrar los patrocinadores para poder llevar a cabo el proyecto. Un proyecto internacional que es el equivalente como a ir a los Óscares o ir a, a las Olimpiadas. Yo quería que Guatemala estuviera ahí. Que Guatemala fuera parte de esto también, que pudiéramos darle al mundo un pedazo de lo que somos, pero de una forma muy positiva. Así que decidí hacer esta obra, y esta es la obra que realicé allá. Trato sobre la inclusión, que es respeto por las diferencias, pero trabajando en equipo, con emprendimiento, para que el ser humano sea un engranaje para el que sea el motor y el progreso del cambio en Guatemala. Así que así fue, y seguimos ahí, ¿verdad? No ha sido fácil, no ha sido un proyecto que sea fácil. Ha valido muchísimo la pena, porque estamos recibiendo 100 personas al día, imagínense, durante tantos meses. Y Guatemala está sonando, y aún no sigue costando, pero es de levantarse todos los días con mente positiva, hacer llamadas, buscar contactos, y tra tratar de, de vender esta idea, de impulsarle a los, a los empresarios que es importante confiar en Guatemala y que es importante confiar en el arte, en la cultura. Así que, por último, quiero darles un mensaje de mi parte, de mi corazón. Es Primero, que nunca se deja de aprender. Nunca se van a dejar de aprender. El que cree que ya lo sabe todo, no sabe absolutamente nada. Y mientras más estudian, más aprenden, van teniendo más hambre por seguir aprendiendo. Estudien una carrera, si se van a dedicar a las artes escénicas o a lo que quieran, al arte como tal. Dicen, ¿para qué voy a estudiar? Tienen que estudiar. Tienen que tener una carrera, porque es importante. El arte también lleva contabilidad, también lleva administración de empresas, también lleva muchas otras eh, eh, conceptos que hacen que uno sea un, un artista completo, por así decirlo. Así que estudien, escojan la carrera, la que quieran, ¿verdad? Y si todavía no saben qué quieren hacer en la vida, estudien una carrera que saben que les puede dar las herramientas para poder hacer un emprendimiento posterior, porque ahorita están, están bastante pequeños todavía como para saber realmente qué quieren, pero eso no quiere decir que se queden dormidos. Tienen que saber eh, si tienen ya una meta o más o menos tienen una intuición de lo que quieran hacer, vayan y estudien en la universidad, porque estando estudiando, ustedes van a tener esos chispazos de luz y van a saber lo que les gusta. El networking es importantísimo. Y no se trata de ser interesados, ni mucho menos. Se trata de crear enlaces, porque somos seres humanos. El ser humano es, por ende, un animal de sociedad. Necesitamos estar unidos. Necesitamos estar crear nuestra comunidad nuestra, nuestro clan es ser, ser, ser buenas personas, ser amables, crear esos vínculos de amistades. Porque al final de cuentas, como les decía en unas slides anteriores, eso es un trabajo en equipo. Todo lo que ustedes hagan van a recibir su apoyo y ustedes van a dar apoyo también. Al final de cuentas somos una sociedad que debe, debe y tiene que trabajar de la mano. Así que el networking es importante y ustedes ahorita están creando ese vínculo, tanto en el colegio como en la universidad. Ética, sean siempre éticos, digan la verdad, sean fieles tanto a sus principios, a sus valores como a ustedes mismos. Sean transparentes, la verdad siempre sale a la luz, así que ustedes digan la verdad, no cuesta nada decir la verdad. Al final de cuentas, cualquier consecuencia que venga en el camino va a ser lo mejor si ustedes dicen la verdad. Y sobre todo sean agradecidos, den las gracias cuando les dan, les dan un consejo, den las gracias cuando los invitan a... a, a hacer un proyecto, cuando, cuando alguien les, les eche una mano, den gracias, ser agradecido, es de buen nacer, como dice el dicho, así que no sientan nunca que son eh, los únicos en este mundo, porque no es así. Y por último, los invito, tengo una exposición aquí en Guatemala, después de muchos años, eh, aquí en el Museo XL, justamente aquí donde estuvieron para el receso, el 10 de noviembre, así que espero, espero que puedan acompañarme. Y muchas gracias.